Chutis Chutis Chutis Chutis Chutis Chutis Hola familia, ¿cómo están? Gracias por estar ahí en nuestro programa de televisión Chutis Por ahí Yala, hoy día tengo el honor, el placer realmente de estar con un gran músico, Carlos Ponce, la zampoña de Bolivia, yo le decía el men de la zampoña, Carlitos Ponce, bienvenido a nuestro programa, Carlitos. Querido Manuel, un placer siempre verte, compartir contigo y ser parte de todas estas eh, acciones de difusión de todo lo que los trabajadores de las artes manifestamos en nuestros instrumentos. Muchas gracias por la invitación. Carlito, nos vamos a sacar el barbijito. Estamos en un set que tiene mucho aire, así que no hay problema. Contame, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo has estado en esta época tan difícil el año pasado, este año? Carlos Ponce, que ha tocado prácticamente en todo el mundo la zampoña, ¿no? Muchas gracias, Manuelito. Sí, bueno, eh, yo creo que... Eh, todos parados como, como todos los trabajadores de las artes. Los músicos hemos sido los más afectados, ¿no? Sí. Y creo que la reactivación todavía no ha llegado eh, en su totalidad o en un gran porcentaje eh, y creo que hemos estado afectados como todos los bolivianos. Pienso que ahora es eh, hacer fuerza y en, encaminarnos para poder llegar a la normalidad en la que nos desenvolvíamos. Carlos Ponce nace en la ciudad de La Paz. A muy corta edad empieza a tocar el ziku, la zampoña. Cuéntanos, Carlitos, la diferencia entre el siku y la zampoña. ¿Es lo mismo? Claro. Lo que pasa es que el denominativo de zampoña es un, un denominativo urbano que se le da al, al instrumento. El, el nombre original es ziku. Este es la, ni siquiera es la familia de los sikus, sino es de la familia de los sicunaca O sea, es el término correcto pero eh, es lo mismo, esta zamponia ya está urbanizada, ¿no? uh -huh. pero eh, la esencia y la raíz de este instrumento tiene aproximadamente unos 1800 años antes de Cristo, o sea, es un instrumento que eh, esté marcado en lo que nosotros, lo yo lo denomino la cosmoaudición, no una cosmovisión, si hay una cosmovisión tiene que haber una cosmoaudición, entonces la cosmoaudición es lo que nos ha lo, la posibilidad de eh, expresar y también poder eh, contactarnos o tener esa conversación con los demás elementos de la naturaleza. Entonces, su nombre, dentro de esta cultura, que es la madre de este instrumento para mí, que es la cultura chiripa, eh, que ellos han, han habitado, han estado todas, hasta ahora están sus sitios arqueológicos en, eh, a las orillas del, del lago Titicaca, es eh, un nombre verdadero es Exrim. O sea es X -E R, -E -X -R -I N, es un nombre que marca, eh, me imagino, a, a algún, no tenemos ese dato, pero eh, en la lengua que hablaban los chiripas, que ojo, era guaraní, eh. era tupí, el tupi era su lengua. Entonces este instrumento emana mucha magia, mucha mística eh, y que pienso que es un instrumento como todos los que son en nuestra, en nuestra cultura de mucho linaje y mucho legado. Carlitos Ponce ha traído varios eh, registros de la zampoña, ya urbana, como él dice, ¿no? Tenemos tres registros acá, Carlitos. Exactamente. Tenemos este que es la, la zanca. La zanca. Sí, sanca. este es la zanca, que es el, el tamaño eh, mediano, o sea, el grande, diríamos en este momento. Tenemos la malta, que es, eh, es la mediana, ¿no? Y tenemos el chuli, ¿no? este es el chuli entonces son eh, octavas una octava baja, media y aquí media aguda y esta es la, la aguda ¿no? sin embargo la zampoña de Carlitos Ponce tiene tres filas ¿verdad? claro, esta es la diferencia ¿no? ya en los años 70 fines, eh, principios o mediados de los 70 la música cambió de tonalidad, sabemos que la zampoña entra a la ciudad a finales de los, de los 60 con el encaminamiento de los jairas eh, el, el grupo de eh, los Cebolitas eh, y otros eh, amigos canillitas que fueron parte de la grabación de los Jairas, pero Arcaira, ¿no? O sea, Arcaira es uno. uno Arcaira es una fila, ¿no? Una arca fila, Arcaira, ¿no? Entonces, sí. que era el contestado que es, se es maneja contestado. dentro de la filosofía Aymara, no todo es par, ¿no? Ajá. Entonces. Ya, pero la música empezó a, a, a, a avanzar un poco más en el margen de las tonalidades, la armonía. Entonces, ya empezaron a manejarse eh, esta zampoña, y ya eh, entre ellos eh, Johnny Bernal, unos grandes vientistas de los años 70, ya empezó a colocar sus tubitos aquí. Se le faltaba, digamos, tocaban en, en re, entonces tenían que poner el, el fan natural aquí, se agarraban el fan natural. Entonces, otro estaba tal vez en sí, el otro el sostenido para acá. Entonces, decían no. Entonces, Cabur hizo, reordenó Ernesto Cabur esto, ¿no? Junto ya los tubos que se requerían para una Zampoña 19, ¿no? Entonces, eh, está, eh, está, este reordenamiento cromático del SICU lo ha hecho Ernesto Cabur. Carlos Ponce ha tocado con nada menos los Jairas, Luz de Lande, Rumillajta, Altiplano. Con Laia, Grupo Aymara, Punto Nazca, Guara, Zulmayugar, William Ernesto Centellas, Jenny Cárdenas, Luis Rico, Manuel Morrocha Cerreta, Adrián Barrenechea. Es, es increíble la cantidad de, digamos, de discos que has grabado con tanta gente. ¿no? Sí, en total casi son 150 álbumes, ¿no? O sea, pero en casas discográficas. ¿no? Claro. Ya cambian las cosas a finales de los 90, que empiezan a ver los, los home studios pero esto está avalado por discos grabados en Bolivia y fuera de Bolivia. Entonces eh, nos sentimos complacidos porque no solamente hemos trabajado en, en Bolivia, hemos trabajado fuera de Bolivia, hemos trabajado con eh, Valery Cappert, con Jermin eh, eh, Neville, hemos trabajado con Jan Ackerman, con Maggie del Ferro, eh, con Poncho Sánchez, uno de los padres del Latin Jazz. Entonces, este, lo que hemos querido siempre es que la zamponita esté presente, el sico esté presente en todas las líneas, hasta en la cumbia, ¿no? Porque yo he hecho cumbia también, he puesto de moda los brothers, los lobos, y de la misma forma también hemos fortalecido en el tema de varias líneas eh, eh, contemporáneas, como el rock, por ejemplo, el disco de la creación alcohólica, que hice los arreglos para alcohólica, el disco de C.L. y todos esos uh -huh. temas. Es un aporte desinteresado, no, no, no medido económicamente. ¿no? Ahora, cuéntanos a toda la familia de Chutis, ¿cuándo fue la primera vez? Porque aquí dice a corta edad. ¿Cuántos años tenías cuando agarras la primera zampoña o el primer ciclo? Tenía 12 años. 12 años. ¿Y cómo años. fue tu encuentro? ¿Cómo eh, inspiración de mi hermano, Hernán, que en paz descanse, Hernán, Hernán claro él, sí. eh, él ya estaba eh, eh, tocando, era amigo de, de muchos artistas eh, y empezó a trabajar con Guara y, y cuando yo vi a Guara, vi a Johnny Bernal, que es mi, mi, mi maestro indirecto, diríamos, no entonces ahí yo dije, yo quiero tocar la zampoña, quiero tocar el zico. Eh, fue una, una lucha dura eh, porque antes de eso en la escuela era malo en música, ¿no? como siempre lo he dicho. En la carrera de la materia de música era pésimo y porque no tocaba zampoñas. Claro. Pero claro. Eh, hay un linaje, ¿no? O sea, mi viceabuelo Hilarión Ponce, que le llamaban Carayanta, era su, su seudónimo de mi abuelo. Eh, era un mu músico multifacético, o se tocaba cinco instrumentos, ¿no? Yeah. Tocaba eh, quena, sikus, pinquillo, tarca, charango, guitarra. Entonces creo que de ahí nosotros empezamos a tener este linaje y creo que eh, va también para nuestros hijos ahora, ¿no? Que claro. no no Ajá. es que vivirán de la música, pero lo tienen presente dentro de ellos mismos. Tocaremos, Carlitos, tocaremos un poco, eh, vamos a tocar un. Un, uno de esos clásicos que tocábamos, hemos tocado tanto contigo, querido Carlitos, me, me encanta a mí tocar contigo. Muchas gracias, Papir. para mí también. Mostraremos, así. hermano, los registros, tocaremos un poquito en vivo acá, en nuestro set, en, en Chutis. ¿Qué, cual, qué, qué, ¿Qué podríamos tocar? Bueno, seamos, eh, eh, como siempre lo hemos sido los músicos, integradores de nuestro país. bien Tocaremos algo del oriente, ¿no? Bien, muy bien. No, ¿Cuál algo, sería? Algo que le dediquemos a, a maestro César Espada, que está en Santa Cruz. ¿no? Claro, que También César. debe estar viendo el programa. Un saludo ¿no? para César Espada, sí, sí. autor de, del tema Niña Camba. Haremos sí. un poco de Niña Camba claro. para mostrar los registros Exactamente. de los instrumentos. ¿Qué te parece? ¿Hago una intro? Le cascaremos. Le cascaremos, hermanito Carlitos. utilizaba el pequeñito eh, Chuli y ¿no? ¿no? la Malta. Qué hermoso, Carlitos, qué hermoso, qué lindo tocar contigo. Bueno, y tú ya habías dicho los nombres con que has tocado, pero por ejemplo, has tocado eh, en el Lincoln Center de Estados Unidos. Sí, hemos tocado en el Smithsonian Institute, eh, en el Lincoln Center, hemos tocado en el Queen Elizabeth Hall, ¿no? En, en, en, estado, en, en, en Inglaterra, en ¿no? Inglaterra, ya en el Porcel Room tocamos juntos, tocamos juntos en el ¿no? Porcel Room, uh -huh. también en Londres, en Londres sí, también has es estado en, en festivales de jazz en San Francisco, el San Francisco Jazz Festival, hemos estado en el festival de New Orleans, el, el Mundial, donde ahí podemos tocar y dar talleres con Poncho Sánchez, donde también hemos podido estar con Gio Saquela, por ejemplo, también, y, y después en varios otros festivales, en Francia, en el Les rendez del Re creo que es, es un festival mundial de jazz también, donde eh, nos hemos sentido felices porque eh, sentimos que hemos sido pioneros en poder exportar jazz, pero no por invitación de solamente decir eh, eh, vengan, les vamos a dar pasajes y vengan, no. no sino que aquí tienen que poner un dinero, claro, es un claro, número profesional, claro. nosotros vivimos de esto. Uh -huh. Entonces creo que hasta el momento estoy viendo que hay esa corriente, pero pienso que tenemos que ir por ese lado. Bolivia puede exportar este género de música. Zampoña boliviana en los festivales de jazz del mundo, Carlos Ponce, el jazz andino. Vamos a presentar un video con, con tu grupo, con tu banda, contanos de qué se trata este video. Bueno, eh, estos últimos eh, casi 15 años he estado haciendo más en la innovación de la, del instrumento, no, cosa que a ah, las nuevas generaciones han estado siguiendo los pasos. Pero ahora eh, hemos hecho un, un, más una retrospectiva. Queremos mostrar un poco la esencia de los instrumentos, eh, de cómo nacieron eh, en esa suburbanización del SICU. Y es por eso que les voy a presentar este tema, que, que está en vivo, ¿no?, eh, que es del maestro Ernesto Caburi, dice leño verde. Eh, ¿Leño verde? Exactamente. ¿Y don, leño verde. ¿Dónde es la versión? ¿Dónde están eh, Esto hemos tocado en el, en, en, en el sitio arqueológico de la cultura de chiripa. Ah, recién además. Recientemente, Hace sí. poco. Hace unas semanas. Yo me acuerdo sí. mucho de leño verde. Sí. <risa> <risa> hemos tocado mucho leño verde. Bueno, ¿Cómo a... le claro. gusta a la gente? ¿no? Le encanta. Un no. homenaje además... A dos personas, a Ernesto Cabur, el maestro que sigue, ¿no? Y a tu hermano, mi querido amigo Hernán Ponce, ¿Sí? un gran sí. músico y gran percusionista, valga el homenaje, con este video de Carlos Ponce acá en Chutis.